de la clase de hoy, después de tanto, tantos minutos de espera. Bien, este, vamos a, a pasar al siguiente capítulo. Bueno, lo del siguiente es, no es exactamente así. Estábamos en el capítulo 11 de Ciudad Armónico, y no es que lo hayamos terminado, sino llegamos hasta donde acostumbramos ver dentro del curso el resto del capítulo, que es bastante amplio, eh, son simplemente cosas para aquellos estudiantes que, que quieren avanzar más, o bien para cursos más avanzados. Pero para, para nuestro curso, hasta ahí llegamos con el capítulo 11. El capítulo 12 ya lo vieron con Ana María. Es el momento angular. Ella ha varias clases de momento angular, todas ellas corresponden al capítulo 12. Tampoco lo veo completo porque el capítulo 12 es amplísimo. Creo que es el capítulo más largo del libro. Es amplísimo ese capítulo. tiene muchísimas cosas más. La teoría del momento angular es algo muy elaborado, muy manejado, muy conocido. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es simplemente hacer una introducción al tema del momento angular. Pero en fin, ya llegaron hasta las, los coeficientes A y B de Einstein, con lo que podemos calcular la vida media de los estados excitados, etcétera, etcétera. Con todo ese conocimiento, ya estamos, a, bueno, y con el hecho de que con Ana María, al estudiar el, al estudiar, para estudiar el momento angular, tuvo que recurrir a los problemas tridimensionales, angulares, etcétera, con eso eh, pasaron por la ecuación de Schrödinger en el espacio-tiempo, naturalmente, y este, o sea, dependiente del tiempo y completa. Eh, pero eh, como tal no, hemos visto muy, no lo hemos visto mucho. Algo resolvimos, algún ejemplo sencillo resolvimos con el oscilador armónico, cuando resolvimos el problema. De la evolución temporal, que fue el primer problema que, que vimos de la ciudad armónico pero no mucho más. Luego nos fuimos ya a ver un poquito de cómo se veía, cómo se trataba la ciudad armónico en el, con la ecuación estacionaria de Fenger. Eh, este es un, ese es un ejemplo fundamental porque los, el procedimiento que se utiliza en, en el caso de la ciudad armónico es el que vamos a repetir ahora en cada uno de los problemas subsecuentes, en particular el que nos toca ahorita, el átomo de hidrógeno. Pero para llegar al átomo de hidrógeno, todavía, pues a todo lo que hemos visto, nos faltan algunos detallitos. Ya la, toda la parte fundamental, ya la vieron. De hecho, no podíamos entrar al problema del átomo de hidrógeno hasta que Ana María viera con ustedes con detalle el asunto del de, eh, momento angular. Porque el átomo de hidrógeno, pues sí maneja, se tiene que manejar en este caso, la teoría del momento angular, pues querramos o no querramos, porque pues, la ecuación de Schrödinger eh, conduce al momento angular automáticamente en, problemas, en los problemas centrales, como en el problema específico del átomo de hidrógeno. Sin embargo, con Ana María vieron una serie de puntos que en la, dentro de la teoría del momento angular que ahora vamos a manejar en forma muy amplia. De hecho, el ver el, con detalle la actividad del momento angular eh, adelante, ya, como lo hizo con Ana María, en el capítulo 12, es preparándonos para estudiar el problema general de la, los potenciales centrales y específicamente el caso del de átomo de hidrógeno. El problema del átomo de hidrógeno fue históricamente el gran problema de la mecánica cuántica. Fue el problema que pudo resolver Bohr eh, con su teoría fundamental bueno, no fundamental, sino teoría, primera teoría, digamos, con la primera teoría cuántica del átomo. La, recuerden que la, las teorías que se manejaban para entonces del átomo eran teorías clásicas, no se tenía mucha más herramienta. La primera teoría cuántica del átomo fue la que propuso Bohr, con todas sus limitaciones, era ya una teoría de que trabajó bien, que dio una serie de resultados correctos y valiosos para el átomo de hidrógeno, y eso impulsó muchísimo el conocimiento de la física cuántica. Pero era una teoría muy particular, particular para el átomo de hidrógeno, de hecho, diseñada para el átomo hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo está el asunto del átomo de hidrógeno, pero desde el punto de vista ya de la teoría general, de, resolviéndolo con un problema. De Bien, vamos a, a entrar eh, Vamos a afilar las cosas, todo lo que tenga que ver con el momento angular, todo lo que viene con la mayoría, lo vamos a utilizar al máximo ahora con el caso del átomo de hidrógeno porque se trata de un problema de un sistema que, que está sujeto a un potencial central. Que es lo que lo que se estudia con el, el, el esencialmente y lo que se estudia cuando se analizan los problemas centrales en el caso cuántico cómo manejar los problemas que tienen simetría esférica estos son particularmente sencillos comparado con problemas tridimensionales que no tienen esa simetría pero en fin, ya vieron con la memoria más o menos cómo es así y ahora va, conforme vayamos avanzando, van a ir apareciendo las cosas que estudiaron con ella. Por el momento entramos a una perspectiva un poquito diferente y es que eh, estrictamente hablando, eh, lo que tenemos ahora cuando que queremos tratar el problema del átomo hidrógeno es, por vez primera, un problema ya no de una partícula sino el problema de dos partículas. A ver, no se hagan bolas. Se trata, en la mecánica cuántica, en cada caso, de conjuntos estadísticos. Cuando hablamos del problema de una partícula, hablamos de un problema que, en donde el conjunto estadístico, cada uno de los elementos del conjunto estadístico, es un sistema con una partícula. Pero el sistema es un, contiene como sistema un número infinito, de partículas, las pues de la sable. Pero nosotros prestamos atención con una a una, a uno de esos sistemas que tiene solamente una partícula y hablamos de problemas de una partícula, problemas forma de un cuerpo. Bueno, ahora hablamos nosotros sin embargo del problema de dos cuerpos, porque el átomo tiene un núcleo y un electrón. Es decir, en el caso del átomo no vamos a estudiar el problema como si estuviera un electrón inmerso en un potencial rígido, fijo, que se origine en el centro de masa, digo, en el centro de coordenadas, etc. Nada de eso, nada de eso. Vamos a considerar que el electrón se mueve en el campo del protón y viceversa. El protón se mueve en el campo del electrón. Son dos partículas cargadas que crece una fuerza de atracción entre ellos dos, por eh, tratarse de partículas con cargas opuestas, aunque son partículas muy diferentes. El núcleo es positivo, el electrón es negativo, pero el electrón es sumamente ligero comparado con el núcleo. El núcleo tiene un solo protón, eh, sí, un solo protón, pero puede tener más de un neutrón eh, puede tener varios neutrones sin que eso modifique la, la, la, la estructura eléctrica del sistema entonces el núcleo resulta ser notablemente más pesado que el electrón vamos a considerar el caso usual del átomo de hidrógeno en donde el núcleo está constituido exclusivamente por un protón el protón es casi dos mil veces más masivo que el electrón. De tal manera que entonces tenemos un sistema de dos partículas, pero muy dispares las partículas. Una con masa con carga positiva y la otra con carga negativa. Y uno con carga uno en la escala del electrón, digamos vamos a memorizar a la la carga del electrón. Y entonces... El protón con una masa casi 2.000 veces, son 1.940 veces, algo así, más masivo que el electrón. De tal manera que lo que, lo que sucede es que el sistema es algo más, más que nos recuerda, pues, nos recuerda más al sistema planetario. Tenemos un sol muy masivo y planetas muchísimo menos masivos dando vueltas alrededor de ese sol, atraídos por el sol. Es una forma de hablar, es un sistema en que ambos planetas y sol se están atrayendo uno al otro, pero pues, el sol está bastante tranquilo, moviéndose apenas un poquito como resultado de su interacción con los planetas, aunque interacciona fuertemente con el resto de cuerpos del sistema planetario o del sistema más bien de, de, de, la, de la galaxia en que se encuentra y se encuentra atraído por el centro de atracción de esta galaxia y está dando vueltas alrededor de ese centro. O sea, la Tierra está dando vueltas alrededor de, de la Tierra y el Sol, todo el sistema planetario. El sistema planetario como tal, como un conjunto, está dando vueltas alrededor del de centro atractivo de la galaxia, que es enorme, enorme, enorme actualmente, y entonces la Tierra se mueve a grandes velocidades en el espacio, arrastrada por ese movimiento, esa atracción, pero nosotros no nos enteramos de nada, y creemos que la Tierra está quietecita, y que son los cuerpos astronómicos los que tiran alrededor de la Tierra. Así como al menos lo creían, nuestros antepasados durante muchos siglos. Bueno, ya entendido eso, nos damos cuenta de que en efecto va a pasar en el caso del átomo lo mismo que en el sistema planetario. Eh, son tan mas, es tan masivo el centro de atracción, el protón, el núcleo, que eh, prácticamente no se mueve. Los movimientos que pues, se producen debido a su atracción con la, el electrón atómico pues, son realmente pequeñitos. Entonces lo que tenemos es un sistema en donde el movimiento fundamental está asociado al electrón y es lo que se discute normalmente. Eh, de hecho, en la aproximación más simple se considera que el protón, el núcleo, está quieto en el origen del potencial que es el origen del sistema de coordenadas, donde el potencial es eh, nulo. Y, eh, bueno, no nulo, pero es, eh, está originado, es el centro de potencial. La, los electrones entonces son los que se mueven, o el electrón es el que se mueve alrededor de ese centro de atracción. Y no es tanto alrededor del protón, sino alrededor del centro de atracción que se supone fijo, pero ese suponer fijo es una aproximación, aunque es una buena aproximación, pero es una aproximación que va más allá de las posibilidades que tiene la teoría. La teoría puede explicar mucho mejor las cosas. Y entonces, en el caso del átomo de hidrógeno, se hace necesario tomar en cuenta el movimiento del protón, el movimiento del núcleo, y, consecuentemente, tenemos que considerar el sistema como un sistema de dos cuerpos que se están atrayendo mutuamente y que están produciendo un potencial colombiano entre ellos dos. Y ese potencial colombiano está centrado en el centro de masa, bueno, en el origen del sistema de CONAR, si quieren ustedes, muy aproximadamente, aunque en la práctica está centrado casi, digamos, en, en el, eh, la posición en que se encuentra instantáneamente el protón. Vamos entonces a utilizar una mejor aproximación que la de un potencial fijo en el origen de coordenadas. Vamos a considerar que hay un potencial atractivo entre el electrón y el protón, que ambas partículas se están moviendo. Y vamos a tratar de considerar todo ese movimiento en nuestra descripción de manera más o menos correcta. Toda todo la teoría no relativista, la más sencilla posible la única interacción que vamos a considerar es la colombiana, o sea, sí reducimos el problema al máximo, pero nos encontramos con que es un problema de dos cuerpos. Eso significa que tenemos que generalizar la teoría. Hasta el momento hemos manejado exclusivamente problemas de una partícula. Eh, y eso, con eso hicimos todo bien. La ecuación diferente era la ecuación para una partícula, etcétera, etcétera. ¿Cómo generalizamos la ecuación de Schrödinger para el caso en que tenemos más de una partícula? Bueno, eh, pues es una... Bueno, tenemos que introducir una hipótesis novedosa en la teoría. Tenemos que introducir algo novedoso que no se ha hecho todavía, pero que pues ya tenemos que hacer. ¿Cómo generalizar la ecuación de Schrödinger para pasar del caso de una partícula al caso de varias partículas, incluso en algún en momento puede ser para un sistema de muchas partículas. ¿Cómo se le generaliza? Bueno, no tenemos una base teórica en principio muy fuerte para hacerlo, pero lo que podemos hacer sí es utilizar o sea, la experiencia que hemos adquirido hasta el momento, de preguntarle a la física clásica cómo le hizo para este problema, y qué tanta suerte tuvo con lo que hizo. Y en efecto, el problema de dos cuerpos, similar al del átomo de hidrógeno, es muy clásico en el caso, de, en el caso clásico, precisamente. Porque tendría que ser el problema de la Tierra y el Sol. Cuando se quiere trabajar con una aproximación mejor que el Sol en reposo, sino que están permitiendo que el Sol se mueva, entonces nos encontramos con un problema enteramente al que nosotros tenemos y bueno, para resolverlo, pues vemos qué se hizo en la física clásica. Ustedes resolvieron probablemente, o por lo menos debieron haber resuelto, o haber estudiado, el problema de Kepler para el sistema Tierra-Sol. Y seguramente al resolverlo, se encontraron con que tenían, pues sí, un cero muy complicado, de seis grados de libertad, los tres grados de libertad del sol, los tres grados de libertad de la Tierra. Entonces, un sistema de seis grados de libertad, las ecuaciones son muchas, muchas y complicadas. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues la mecánica clásica empleó un cierto procedimiento y ese procedimiento fue exitoso. Bien, lo que vamos a hacer es tomar de la mecánica clásica todo aquello que nos pudiera servir de referencia y avanzar con ello, con, la, con el cuidado de que al reinterpretar los resultados clásicos, tenemos en cuenta que en el caso cuántico, las variables dinámicas no necesariamente conmutan entre sí, que hay variables que no conmutan y que entonces habría lugares, había puntos en que tendríamos que tener cuidado para cuidar la conmutatividad de estas variables, sí. pero el problema va a ser bastante más simple que eso. De hecho, vamos a hacer lo mismo que hizo la física clásica en el caso del problema de Kepler, el problema de la Tierra y el Sol. Si no se acuerdan bien, revisen ustedes sus notas, lo que han estudiado de este problema, y vamos a seguir exactamente el método. De hecho, el problema original, decíamos, es de seis dimensiones, seis variables independientes. El espacio de configuración tiene seis dimensiones. Pero la mecánica clásica lo resuelve en una forma muy razonable, muy simple, que vamos ahora a exponer. Y nosotros vamos a adoptar exactamente el procedimiento. Porque la mecánica clásica logró con ello reducir el problema de seis variables independientes a un problema de una sola variable independiente. Es decir, lograr eliminar el resto de variables a partir de seguir simplificando el problema de una manera u otra o ir reduciendo el problema de una manera u otra. Y como tiene éxito la mecánica clásica, esa reducción es sumamente efectiva, pues entonces vamos a copiarla vamos a tomarla y vamos a seguirla de frente. Entonces, la, la primera parte lo que hacemos es simplemente reproducir lo que se hizo en la mecánica clásica sin gran modificación, salvo, salvo el caso de que la P, la variable P, el momento lineal, es un operador que no conmuta con la X. Salvo eso, o el resto de las cosas son realmente bastante sencillas. Bien, en la mecánica clásica lo que se hizo fue escribir el Hamiltoniano para el problema de dos cuerpos como la suma de los dos Hamiltonianos. ¿Por qué? Pues porque diríamos la energía del sistema es la suma de las energías. Entonces, viendo a los Hamiltonianos como los portadores de la energía, entonces la energía del sistema está dada por la suma de las energías, o sea, el Hamiltoniano del sistema está dado por la suma de Hamiltonianos. Entonces tenemos dos sistemas, eh, cada uno es el sistema mecánico co compuesto por el electrón y el sistema me mecánico compuesto por el protón o se quedan por la Tierra por un lado, por el Sol por el otro. Y eh, este sistema contiene una energía cinética, pues, energía cinética de cada partícula, energía potencial de, la, de interacción entre ellos entonces, el Hamiltoniano lo escribimos en la forma en que está expresado en la ecuación 13.1. ¿Es suficiente tamaño este? Vamos, vamos a que crezca todavía. Crezca un poquito más. A ver, en la ecuación 13.1 tenemos el Hamiltoniano del sistema. Tenemos dos partículas. Tenemos dos partículas cada una con su energía cinética, cada una con el potencial respectivo, sus coordenadas respectivas. Eh, H1 de la partícula 1, P1 y R1 son sus variables. H2, caminando de partícula 2, con P2 y R2 como sus variables. Esos dos carbonizados se suman, pero además hay un potencial de interacción entre ellos que depende de las dos coordenadas, de R1 y R2. Bueno, con esto se puede escribir el hamiltoniano, se puede traducir esto también al caso cuántico, porque el hamiltoniano H1 sería P1 al cuadrado entre 2M1 y luego la B1 de la R1 y el hamiltoniano 2 sería una cosa similar. Entonces aquí lo ponemos con un índice, índice I, la Pi es i igual a 1, 2 para las dos partículas. Entonces, sería este el Hamiltoniano de la partícula 1, partícula 2, de o sea, la partícula I. Y la PI al cuadrado sería menos H al cuadrado laplaciano respecto a la coordenada I. Eso es lo importante, es la diferencia básica entre la física clásica y la física cuántica. Esto es cuántico, y aquí sería la P1, sería la P1 al cuadrado, sería, sería todo. Entonces, tenemos entonces este como los Hamiltonianos posibles. Y eso es lo que necesitamos, porque si escribimos la ecuación. Y Schrödinger para el Hamiltoniano este de aquí, pues ya la tendríamos, tendríamos que el Hamiltoniano este actuando sobre la función de onda debe ser igual a la energía del sistema actuando sobre la función de onda. Bueno, entonces ya dimos el paso fundamental. ¿Cómo es pasar el problema de una partícula al problema de dos partículas? Pues generalizando el Hamiltoniano de acuerdo a la física clásica como la suma de los Hamiltonianos el problema. El problema está ahí con cuál es el potencial. ese pues potencial sería, o sea, aquí lo pusimos con un potencial que depende de R1 y de R2, pues, sin mayor pregunta. Ya cuando avanzamos aquí, escribimos el potencial con un poquito, poquito más de cuidado. Eh, sería un potencial un potencial que actúe sobre la partícula 1, que depende de la, la partícula 1, un potencial quizá que actúa sobre la partícula 2, que depende de la coma 2, y un potencial de interacción. La interacción entre los dos sistemas, partícula 1 y partícula 2, está dada en este término, el potencial de interacción. Los dos potenciales, V1 de R1 y V2 de R2, son potenciales que se supone podrían existir, que actúan, V1 actúa sobre la partícula 1, V2 actúa sobre la partícula 2. Bueno, eh, eso es el caso de que tal cosa sucediera. El sistema tiene, las partículas son de naturaleza diferente probablemente y hay un potencial que actúa sobre la una y hay otro potencial que actúa sobre la otra, o sea, que están dados por esas diferentes potenciales. Pero el caso no es el caso electromagnético. No hay tal cosa, no hay un potencial de una causa partícula 1 y un potencial B2, acá sobre la partícula 2, la partícula, el átomo hidrógeno, lo vamos a considerar libre, en el espacio libre, entonces no hay nada actuando sobre este átomo de hidrógeno, no hay ninguna fuerza externa, entonces potenciales externos B1 y B2 no existen, porque los anulamos, y existe solamente un potencial interno, un potencial de interacción entre la partícula 1 y la partícula 2, ese sí existe es el potencial colombiano entre las dos partículas. Entonces, de esta manera que le borramos estos de acá, tendríamos con ello el Hamiltoniano, y entonces podemos escribir la ecuación de estacionaria de Schrödinger. Eh, H a cuando sobre psi, y este es H a cuando sobre psi, es igual a la energía E del sistema o sea, por, por psi. Entonces tendríamos la ecuación de Schrödinger, que era el problema fundamental. ¿Cómo hacemos para pasar de la teoría de una partícula a la teoría de más de una partícula? Bueno, es, es un ejemplo. Es cómo lo hacemos para pasar a un problema de dos partículas. Y así como lo hicimos en este caso, lo haríamos con tres, con cuatro, con cinco partículas, como cualquier número de partículas. El Hamiltoniano del sistema es la suma de Hamiltonianos del problema, de acuerdo con, con lo que nos enseñó la ficha clásica. Este principio de la física clásica sigue siendo válido para el caso cuántico. Y lo tomamos con éxito. si sí, probamos suerte y se probó haciendo esto. Se encontró que las cosas trabajan bien. Entonces aprendimos que así es en efecto. Bien, entonces ya con esto ya podemos irnos a más adelantito y a tratar de avanzar respecto a la, a la estructura del problema. De hecho, aquí tenemos ya la ecuación de Schrödinger escrita ya de una forma un poquito más manejable, y quitamos los potenciales sobrantes que, que no operaban, entonces tenemos la, la energía cinética de la partícula 1, la energía cinética de la partícula 2, y el potencial de interacción entre partícula 1 y 2. Ese Hamiltoniano, actuando sobre la función de onda, está dado por psi y es la ecuación de schrödinger para ese sistema de dos partículas. Y algo similar haríamos para un sistema de 3, 4, 5, 6 partículas, etcétera. Bien. Sin embargo, tenemos una simplificación bastante mayor e importante para el potencial. Que queremos que este potencial es un potencial de atracción entre las dos partículas. Es decir, no es un potencial que dependa de la variable R1 por un lado y de la variable R2 el otro lado, sino de hecho es un potencial que depende de la distancia entre las dos partículas, solamente la distancia entre las dos partículas. Y la distancia entre las dos partículas es lo podemos escribir como R1 menos R2 o R2 menos R1 como ustedes quieran, su función de definición tomándola como R1 menos R2 que pues sería la dirección en que dirigimos, el vector que asociado a la distancia entre las partículas entonces el potencial no sería una función de dos variables, R1 y R2, sino de una variable, R1 menos R2. Entonces, hacemos eso, lo introducimos, lo introducimos aquí, y de una vez tomamos que P1 al cuadrado es menos H al cuadrado a la plasiano 1, y P2 al cuadrado es menos H al cuadrado a la 2, y entonces la ecuación de Reyes finalmente es esta. Esta es la ecuación que tenemos que resolver. El átomo de hidrógeno sigue, eh, eh, bueno, cumple con esta ley. Es la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Bien, pues entonces nuestro problema en este momento es lo que decíamos hace rato. Tenemos seis grados de libertad. R1 con tres dimensiones y R2 con tres dimensiones, seis grados de libertad. Y eso, pues hay que reducirlo. La función sí, la solución de la ecuación de Rennes, de esta ecuación, pues va a ser una cosa muy complicada, una función de seis variables y va a ser un lío aquello. Okay. Entonces, vamos a reducir la cosa lo, lo más que podamos. El primer, lo primero que tenemos que hacer es hacer un cambio de variables. El, el cambio de variables, pues, el que se usó en la ficha clásica, exitosamente. La física clásica, el problema de Kepler, tenía una cosa muy parecida a esta. Tenía un Hamiltoniano muy parecido a este, pues prácticamente este Hamiltoniano, en donde el potencial aquí era el potencial gravitacional. Aquí es el potencial de Coulomb. Pero el potencial de Coulomb gravitacional tiene exactamente la misma forma incluso. Son la, la energía potencial es la distancia al cuadrado en el denominador. El potencial la, de la distancia, el denominador, la fuerza es uno entre la r cuadrada, eh, la fuerza el potencial es uno entre r, eh, en donde r es la distancia entre las dos partículas. Entonces, es un potencial muy simple eh, que se vuelve unidimensional en la variable r, que es la distancia entre las dos partículas. Entonces, lo primero que se propone en la física clásica es a, las, a la variable R1 menos R2 llamarle R, que es la distancia entre las dos partículas. Y esta es la, la variable que nos interesa, que es la distancia entre las partículas. R1 igual a R, R igual a R1 menos R2. Y luego, como queremos seis partículas, nos interesa también reducirlo más a un problema. Y para ello introducimos otra variable de posición. Esta es una R mayúscula que vamos a introducir. O sea, tenemos una R mayúscula, que es la distancia entre partículas, la distancia relativa entre partículas. Y luego introducimos una R grandota, una R mayúscula, que es dada la, la, por esa fórmula que está aquí. Para eh, si algunos de ustedes que no estén dormidos todavía, de inmediato me, de me pueden decir, ¿qué es esa R grandota? M, de, M del denominador, como se explica aquí, es la masa del sistema, la suma de las masas M1 más M2. Entonces, este es M1R1 más M2R2 dividido entre la masa del sistema. Y esto es, viene a ser la definición del centro de masa del sistema formado por las partículas R1 y R2. Así como R1 más R2 es la coordenada relativa entre las dos partículas, M1, R1 más M2, R2 dividido entre la masa del sistema es el centro de masa del sistema. Este, esta no es una jornada que, que, que corresponde a ninguna partícula. Es una variable que caracteriza al sistema. Pues la eh, coordenada en donde se encuentra colocado instantáneamente el centro de masa de estas dos partículas, como la masa del núcleo es mucho mayor, dos mil veces mayor que la del electrón, entonces el centro de masa está prácticamente coincide con el con el protón, con el núcleo. No coincide. El núcleo está moviéndose dando tirando, moviéndose alrededor del centro de masa. También se está moviendo, también se dando sus volvecitas, pero pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas, mientras que el electrón se está dando su movimiento alrededor del núcleo. Entonces tenemos dos movimientos diferentes, el del núcleo alrededor del centro de masa y el del electrón también alrededor del centro de masa. pero pues En la práctica se acostumbra decir alrededor del núcleo. ¿Eh? Los, lo correcto es alrededor del centro de masa. Eh, y el centro de masa está caracterizado de esta manera. Entonces, tenemos como las, como las dos coordenadas que describen al sistema, al centro, a la, la coordenada relativa, distancia entre las dos partículas, y R de centro de masa del sistema. Bien, entonces, en lugar de R1 y R2, nos conviene introducir esa pareja de. Variables. ¿Por qué? Pues de inmediato, porque todo el potencial, que es una función de R1 más R2, se convierte en un potencial de R, que es una variable una de las variables independientes de, la nueva, de esa nueva sistema de coordenadas. Entonces vamos a pasar a, la, a las variables R chiquita y R grandota como las variables que describen al sistema en vez de R1 y R2. O sea, hacemos este cambio de variables y tomamos en cuenta que la masa total, M la suma de las dos masas, y entonces hacemos el cambio de variables. Ya lo que viene aquí es, ustedes lo pueden ver con más detalles, verán ustedes que eh, estamos aquí eh, calculando las cosas, cuál es la relación entre el, el gradiente calculado con la, la congada 1, respecto al gradiente, respecto a la R, chiquita, y respecto a la R grandota, pues hacer esto. Esto lo ven ustedes ya, es un cambio de variables. Eso les, les, les corresponde hacerlo a ustedes. O sea, pasamos de las coordenadas R1, R2, de las coordenadas R1, R2 que tenemos aquí, pasamos a las coordenadas R relativa, R centro de masa, R chiquita y R grandota. Hacemos el cambio de coordenadas. Se encuentra que los acarcianos, los gradientes tienen esas, esta forma, los laparcianos tienen automáticamente, automáticamente tienen estos esta resultados, eso lo tienen que ver ustedes, que eso es cierto, que la suma de eso, la pues, esa suma de eso pasión, de uno, dos, es 1 es comparable con este, con respecto de la red chiquita y la red grandota, en donde la red chiquita está dividida, que la masa del electrón la vuelta no es la masa de electron la masa m chiquita. Y la columna del centro de masa está dividida entre la masa total del sistema. La masa chiquita que está aquí tampoco es una masa de ninguna partícula. Es una masa generada por ambas partículas. Es m1, m2, m1 por m2, dividido entre m1 más m2. Esto es lo que se llama la masa reducida del sistema. Esa masa reducida del sistema no es la masa ni de la partícula 1 ni de la partícula 2. sino son masas, es una masa que depende de ambas partículas. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro caso, podemos considerar que el electrón es 1 y el protón es 2. Entonces, si hacemos eso, podemos escribir M de esta forma que está aquí. Simplemente dividiendo, dividiendo entre M2 nos encontramos que resulta esto y obtenemos que la masa reducida M es la masa del electrón, la masa 1, multiplicada por este factor. Pero este factor es 1 dividido entre 1 más M1 entre M2. Como M1 es la masa del electrón, M1 entre M2 es la masa del electrón entre la masa del protón, esto es algo así como una parte en 2000, 1 dividido entre 2000, más o menos. Entonces, esto es M1 multiplicado por 1 dividido entre 1 más una parte en 2000. Entonces, esta fracción es menor que la unidad, pero es muy cercana a la unidad. Difiere de, difiere de la unidad por un factor de una parte en 2000 una cosa de este tenor. O sea, la masa reducida la podemos considerar que es la masa de electrón multiplicada por un factor 1 más una, una parte en 2000. O sea, el resultado es dividir la masa del electrón entre una cantidad ligeramente mayor que la unidad y, consecuentemente, se trata de una masa muy cercana a la masa de electrón, pero que no es la masa del electrón. Es una masa reducida por la presencia del núcleo, de la manera que entonces nos tenemos que, eh, la masa reducida es una masa del sistema, la que aparece en el sistema. y eso que hicimos así para M1, sacando a M1, lo pudimos haber hecho sacando al M2, y aquí nos hubiera resultado 1, aquí nos hubiera resultado 1 entre M2 entre M1, y eso sí es, es una cosa muy grave. Porque M2 entre M1 es una parte, es 2000, es uno entre 2000, o sea, eso sería una cantidad 1 dividida entre 1 más 2000 acá. Esa sería, este, una conexión, una conexión bastante fuerte para la masa del sistema, es decir, la, perdón, estoy, me distrajo aquí el aparato este. Este tendríamos que sería M2 entre M1, que es muy grande, entonces la, la uno dividido entre una que está muy grande, y entonces la, la, la masa que aparecería sería, este, dividir radicalmente la masa que nos interesa. De manera que lo que nos interesa es, bueno, no radicalmente, sino diferiría dividir, dividir, eh, ligeramente. Es que aquí están haciendo una pregunta y eh, ya no lo estoy atendiendo ustedes. A ver, un momentito, por favor, déjenme salirme de esto. Este, esta parte de aquí eh, sería la M2 dividida entre una cantidad que es prácticamente la M2, eso es lo que sea la M2, y aquí tendríamos un término que sería dominantemente el M2, y eh, el 1 no, no pintaría frente al M2, entonces sería la M2 dividida entre la M2 es, sería una eh, una masa que se modificaría limitadamente, muy limitadamente por la presencia del otro, es decir, cada una de las dos masas, M1 M2 es se acercan fuertemente al valor de la masa original. La masa M1 es la masa de electrón ligeramente modificada. La masa M2 es la masa del protón ligeramente modificada por una parte en 2000. Y eh, todo lo que tenemos es que la masa reducida es una masa que en cada, para cada partícula recuerda a la partícula, pero no es la de la partícula. Entonces, casi bien lo que va a pasar, que al hacer el cambio de coordenadas, a la hora de escribir, a la hora de escribir la ecuación de Schrödinger ya en, la, en términos de las variables, eh, de las dos variables R mayúsculas, R minúsculas, esa sería la energía, la energía de la, que tuviera la partícula mayor, la energía que tuviera la partícula menor, la energía total del sistema, entonces, sería la ecuación de Schrödinger ya en coordenadas R chiquita y R grandota. Fijarse, el laplaciano de R grande aparece afectado por la masa grande y el Aplaciano del R chiquita aparece afectado por la masa chiquita, la masa reducida. De tal manera que entonces nuestra ecuación de Schrödinger contiene al electrón aquí, pero lo contiene con una masa reducida, no la masa del electrón, sino la masa del, reducida del sistema. A la hora de que entonces separamos esta ecuación diferencial, recuerden ustedes lo que pasa: esta ecuación diferencial está, está escrita como la suma de dos Hamiltonianos. Un Hamiltoniano que depende de la coordenada R, R, que es la energía cinética asociada a la asociada a la colada, eh, de centro de masa y acá estaría que aquí el potencial no aparecería no aparece ningún potencial que dependa de la r grandota o sea este de aquí es pura energía cinética es un el, el, el hamiltoniano para una partícula que tiene la energía cinética respectiva, pero que no está sintiendo ningún potencial. Es una partícula libre. La partícula del centro de masa es libre. Pues es exactamente lo que esperamos. El centro de masa es libre, es una partícula libre, porque no hay ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema. Entonces, en efecto, el átomo es un átomo libre y automáticamente el centro de masa eh, tiene una, está en la libertad de moverse libremente. Sin embargo, la comunidad relativa sí lleva un potencial, de potencial relativo. Este, y lo que tenemos entonces es que podemos separar esta ecuación de Renger en dos ecuaciones con el método que vieron también con Ana María. Cuando el Hamiltoniano se expresa como la suma de dos Hamiltonianos de variables diferentes, a este Hamiltoniano se le puede, a esta ecuación de Renger. Se le puede resolver escribiendo la función de onda como el producto de dos funciones de onda. Una, de lo, una que depende de una variable y otro factor que depende de la otra variable. En este caso, un factor que depende de la R chiquita y luego la otro factor que depende de la R grandota. El factor que depende de la R grandota va a estar asociado a este Hamiltoniano y el factor que depende de la R chiquita va a estar afectado va a estar asociado a este Hamiltoniano. Y, consecuentemente, tenemos estas dos ecuaciones de Redinger. Separamos esto aquí. Para hacer la separación, aquí, supusimos que la energía, la podemos escribir como la suma de la energía asociada al centro de masa más una energía asociada al movimiento relativo. Bueno, es una buena forma que escribimos a ver qué suerte tenemos. Y entonces, aquí tenemos estos dos términos. Y a la hora de factorizar aquí, pues podemos separar, este, este corresponde a la variable grande, este corresponde a la variable pequeña, y entonces obtenemos esas dos ecuaciones separadas. Con esto hemos llegado ya a dos ecuaciones de Schrödinger En vez de tener una ecuación de Schrödinger de seis variables, lo que hemos logrado es escribir la ecuación de, dividir la ecuación de Schrödinger en dos ecuaciones de Schrödinger cada una de ellas con tres variables, con una variable de tres dimensiones, de tres unidades. Aquí está la R grandota con sus seis dimensiones y aquí está la R chiquita con sus seis dimensiones. Entonces, las seis, las seis variables del de centro de masa reaparecen, pero ahora como describiendo dos ecuaciones de Schrödinger independientes. Una para el centro de masa y otra para el momento relativo. O sea, lo que hemos logrado con esto es ver que aún en el caso de la mecánica cuántica, el problema se divide en un problema para el centro de masa y otro problema para el momento relativo. El centro de masa corresponde a una partícula libre, un átomo que se mueve libremente, cuyo centro de masa se mueve libremente, y la comunidad relativa lleva el potencial colombiano de interacción entre las dos partículas. Fíjense que ninguna de las dos ecuaciones que acabamos de escribir corresponde a una partícula física, ninguna. Una corresponde a una partícula asociada al centro de masa, la eh, y la otra ecuación corresponde a, una, a la coordenada relativa. Ninguna partícula tiene la coordenada relativa, ninguna partícula tiene la coordenada centro de masa. Son coordenadas para el sistema. Esa, esa es una, una pareja de ecuaciones para el sistema. Pero tenemos claro el sentido físico de cada una de las variables. Entonces podemos seguir así y cuando aparezcan esas, esas, las ecuaciones, las soluciones, pues son las de las correspondientes variables. Entonces no tenemos ningún problema fundamental. Pero lo que estamos describiendo ya no son partículas sino lo que se llaman cuasi-partículas. Son partículas matemáticas, son partículas que aparecen en la descripción del problema. La, las partículas matemáticas estaban en, en, la, en la variable eh, de arriba, en la R1, la R2, las que teníamos aquí arriba. Aquí, aquí tenemos esta ecuación, esta ecuación correspondería a las... A las variables, a, la, a las variables 1 y R2, sería a las partículas 1 y 2. Esta es una ecuación para las variables físicas, pero no es la que nos permite resolver el problema. La ecuación que nos permite resolver el problema es esta que se separa en esas dos y entonces nos da estas ecuaciones de Schrödinger tridimensionales cada una de las dos, una para la coordenada relativa. Y otra para la coordenada centro de masa. La coordenada centro de masa está asociada a la, a la masa del sistema, a la masa total del sistema. La coordenada relativa está asociada a la masa reducida. Fíjense bien, la ecuación de Israel la segunda de estas dos, que vamos a resolver al átomo de hidrógeno, va a ser una ecuación de, en tres coordenadas la variable de R, de punto relativo, pero que no describe a una, eh, no, no se refiere a una distancia, eh, una coordenada de una partícula, sino una coordenada relativa entre las dos partículas. Y eh, todo es relativo en esta ecuación y entonces la masa que aparece es la masa reducida. Fijarse bien, eso se los tienen que saber bien. Esta es la ecuación de Schrödinger que en la práctica se va a utilizar para resolver el problema del átomo de hidrógeno. Es les, la ecuación que les van a escribir. En donde les van a decir que R es la coordenada relativa entre las dos partículas. Les van a decir, pues sí, pues sí, claro, pues es la interacción que depende solo de la distancia entre las partículas. Está bien. Pero la masa que aparece en la ecuación de Schrödinger para esta partícula en el centro de masa, en el centro de masa, en la relativa, perdón, esta, esta masa es la masa reducida, no es la masa del electrón, sino es una masa que difiere muy poquito de la masa del electrón, pero muy, muy poquito, vimos que eso difiere por una parte en 2000, de manera que es casi la masa del electrón, pero es la masa reducida. Eso se tiene que tomar en cuenta cuando se hacen los estudios experimentales, porque la, una cosa es la masa redu, reducida del electrón y otra cosa es la masa del electrón. De tal manera que esa pequeña diferencia se va, va a afectar al resultado final. Porque las líneas espectrales van a estar afectadas por un factor que tiene que ver con esto, con el, con el tamaño de la masa, etcétera. Y que esas diferencias son observables. se puede, el espectroscopista puede distinguir claramente si las líneas espectrales corresponden a una masa de electrón o a una masa reducida del electrón. Porque un factor de 1 entre 2.000 es un error gravísimo para el espectroscopista que trabajan en la actualidad con mucha mayor precisión. De tal manera que entonces hay que tomar en cuenta que... Nuestra ecuación de Schrödinger lleva la masa reducida de bueno, la Bueno, la primera ecuación, la línea de momento relativo, eh, digo, de momento centro de masa, ese, esa ecuación es muy simple porque es una partícula libre, una partícula libre en, en la jornada centro de masa. O sea, que la jornada de masa se mueve, viaja en el espacio, libremente, entonces Marx se mueve con una velocidad constante, y fija, porque no hay nada que le está afectando. Bueno, pues entonces lo primero que hacemos es decir, no, el átomo lo queremos quieto en el laboratorio, no vamos a estarlo persiguiendo por el laboratorio para conocer sus características. Entonces, lo dejamos quieto en el laboratorio, entonces nos interesa una solución de esta ecuación que corresponda a un átomo que está quieto. Bueno, esto es fácilmente, es, podemos ver que la solución de esta ecuación para el átomo tranquilito, es decir, que R es una constante. R, la, la, la solución, posible pues sí, la, la phi de R, que está aquí, que la phi de R es una constante, la, la, la función de onda, si la ecuación es una constante. ¿Por qué? Porque si la, la phi de R es una constante... Si la no es cero, entonces este mínimo es cero. Y, es, y esta es una constante. Multiplicando por la R, entonces es una constante. Esta constante tiene que ser cero. Entonces eso quiere decir, R es cero. Pues sí, la energía asociada al movimiento del centro de masa es cero porque tenemos el centro de masa en reposo. El centro de masa no se mueve. Nuestra energía cinética es cero, entonces vale cero. Entonces la energía R es cero entonces la, la XR también es cero, todo es cero, y esa ecuación se convirtió en trivial. No es que no exista, sino la resolvimos de manera trivial, es otra cosa. Entonces ya resuelto ese problema, pues vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación es la que nos interesa. Esa es la ecuación de Schrödinger para una partícula, una cuasi-partícula en la coronada y la coordenada es la coordenada relativa. Entonces es una partícula meramente matemática. Es una partícula que es, se encuentra en la coordenada relativa. Ninguna partícula se encuentra en esa coordenada. Y que tiene una masa igual a la masa reducida. La energía R, la R chiquita que está acá, es la energía total. Porque originalmente la energía... E está aplastado, estamos entre, entre esos dos términos, pero acabamos de hacer nudo a la R, la R grandota, entonces la R chiquita y la E son lo mismo. Entonces ya sabemos que esta es la energía del sistema, es la ecuación de Frenger con la E igual a la energía del sistema. Y tenemos que resolver esta ecuación, aquí es donde empiezan los problemas mayores, pero ya eh, ya estudiaron ustedes con anomalía toda esa serie de cosas, yo me voy a brincar todos los detalles que están aquí, que se los dejo a ustedes, porque son detalles que les conviene recordar, tomar en cuenta, corresponden a las cosas que aprendieron con la con sí, central, y entonces nos vamos a ir ya directamente al problema que tenemos. Esta es la ecuación de Ranger de espacio distribucional y la variable relativa a R. ¿Cómo vamos a resolverlo? Bueno, pues, pues tomamos en cuenta que el problema es central. El problema central es si el potencial es un potencial con simetría esférica. Entonces, este potencial V de R depende de la, de la R, pero no depende del vector R. ¿no? La energía colombiana no depende de la dirección, de la distancia entre las partículas sino solamente del tamaño de esa distancia. Entonces, el potencial es una función exclusivamente de la magnitud R. Entonces, podemos escribir el potencial en esta forma. Ya no lo escribimos como una función del vector R, sino de la magnitud del vector R. Es un problema central. Entonces, ya ustedes vieron qué hacer con la con detalle, que hacer con un problema como este, un problema de una partícula, de espacio tridimensional, que se mueve en un potencial central de R. Bueno, ese lo vieron con todo cuidado a la eh, Aprendieron a manejarlo. Y lo, vamos, lo que vamos a hacer aquí, a partir de aquí y de aquí de adelante, lo que vamos a hacer es aprender exactamente los trucos que aprendieron con... Con la en su momento. Bueno, eh, la primera cosa que, que vamos a hacer es un cambio de variable. Ese cambio de variable es una es conveniente. La función r mayúscula r que resuelve la ecuación de Riccati es radial. Esta que está acá, esta ecuación eh, la vamos a escribir, la vamos a escribir mejor en esa forma. Es decir Vamos a introducir este factor eh, R, R. Aquí tenemos la, la función que nos interesa la R grandota. En vez de buscar que nos interese la función R grandota, vamos a buscar que sea el producto de la R distancia entre las partículas por la R grandota. O sea, lo, una variable que llamamos U. Si hacemos ese cambio de variable aquí y cambiamos la R de esta variable por la R de esta variable, entonces, esta ecuación diferencial que está acá se transforma en la que está aquí directamente. Ya aquí ya escribí el hamiltoniano, sí, el hamiltoniano está aquí, o sea, este laplaciano, este esta P que está aquí como un laplaciano, pero estamos aquí en el laplaciano escribiéndolo ya explícitamente ese tiene una componente radial el laplaciano, una componente, este de acá, y toda la parte, toda la parte es meramente eh, radial. La parte angular, la separaron, la separaron. ¿Esto ¿cómo, cómo está? Ese este es el truco siguiente, ese es el truco que está hecho aquí. Aquí ya está hecho el truco. Este, la ecuación que nos interesa es esta que está acá para potenciar la, la solución el potencial central y la solución central. Entonces, lo que se hace es proponer que esta ecuación se hace bien. El ecuación no es la suma de términos radiales más términos angulares. Los términos radiales dependen solamente de la R, los términos angulares dependen solamente de las variables angulares, salvo factores R que se, puede, que se sacan, que sacan como factores comunes. Y entonces acaba finalmente que depende solamente de variables angulares. Entonces se puede escribir la solución como el producto de una función radial o una función angular. Eso es lo que lo hicieron con Ana María. Y otra vez, lo que hizo ahí Ana María fue separar la ecuación de Schreger en la forma que ya, le, ya debieron haber aprendido. Cuando la ecuación de Schreger Hamiltoniano de la ecuación de Krenger se escribe como la suma de dos términos: un término que depende de una variable más otro término que depende de otra variable. Entonces, la solución se puede escribir: existe una solución que es el producto de una función de la primera variable por otra función de la otra variable. Y lo que hicimos aquí. Entonces, la función de solución la escribimos como una función que depende de las coordenadas radiales o una función que depende de la coordenada radial. La, la función que depende de las coordenadas radiales no la escribí aquí, no está escrita aquí, porque esa ya la estudiaron con Ana María. Es la ecuación que resolvieron en el capítulo 12 del momento angular. Es la parte angular del Hamiltoniano, es lo que estudiaron lo que ha dado el origen al momento angular. Y es lo que estudiaron con todo detalle en el capítulo 12. Y lo que quedó pendiente fue la ecuación que queda, el factor que queda de la ecuación radial, que resulta ser esa que está aquí. Recuerden que al hacer esa factorización, aparece aquí la PR al cuadrado, en donde la PR... Esa aquí es esta variable que está aquí, es esto que está aquí, no es menos IH parcial respecto de R, debe este ser es factor, factor I1 entre R adicional. Esto es muy importante que lo recuerden. No confundir esta PR con menos IH parcial respecto de R, porque sería un error. Esto sería menos IH parcial respecto de R, que pues aquí, más un término 1 entre R que hay que tomar en cuenta. Entonces, esto que está aquí es equivalente a esto que está aquí. Y este, ese término aparece de la separación de las variables. Al separar, separar las variables, aparece una contribución que viene de la parte angular a la parte radial, que viene a ser esa que está aquí. Esa es la energía asociada a la eh, fuerza centrífuga, el problema, digámoslo así. De manera que entonces ahora resulta que el potencial no solamente es el potencial colombiano que ya teníamos por ahí modificado apropiadamente, sino además de ello hay un término aquí dinámico que corresponde a una fuerza centrífuga. Es precisamente la fuerza que hace que la Tierra no nos caiga de cabeza aquí en la Tierra. Que la Luna, perdón, que la Luna no nos caiga de cabeza aquí en la Tierra. Eh, porque lo que la luna tiene su un movimiento angular entonces está cayendo, pero caer significa dar vueltas y consecuentemente aquí está pasando lo mismo aquí debido a esta fuerza centífuga las partículas están dando vueltas tenemos átomos con, pues, que se parecen al sistema planetario y se satisfacen en esta ecuación diferencial en donde se tiene este término desconocido en la física clásica, la clásica no aparece L por L más 1, sino aparece L cuadrada, pero en el caso cuántico la L cuadrada se convierte en L por L más 1 y bueno, es una peculiaridad y aquí aparece esta PR al cuadrado que vendría a ser la que tengo aquí esta aquí PR al cuadrado que vendría a ser eso que está aquí entonces esta no es estrictamente hablando una ecuación de Friedinger para la, para la función R mayúscula de la R minúscula. No es eso, pues porque aquí aparece este, ese término que no es la segunda derivada respecto de, de R, sino pues es esa segunda derivada, pero con la R introducida aquí. Es sí aparece una ecuación que se parece mucho a la ecuación eh, de Schrödinger. Pero que todavía no ha llegado a ser la ecuación de Schreiner. Para ayudar a que llegue más a la ecuación de Schreiner, se hace ese cambio de variables que mencionábamos. Pasamos de la variable R mayúscula al producto de la R mayúscula por R minúscula. Le llamamos U a esa nueva variable. Y en esa ecuación diferencial, introducimos en vez de la R gandota introducimos la U y escribimos la ecuación diferencial que resulta para la U. Y esa es la ecuación diferencial que resulta para la 1. Esta ecuación diferencial es, a ser la ecuación de Schrödinger para este problema eh, que nos interesa, tanto, para el, en particular el problema del hidrógeno. Podemos ir más allá del hidrógeno con esta ecuación y se va más allá, pero eh, vamos por el momento a considerar como el problema del hidrógeno. Lo, lo más interesante es que ahora sí la ecuación que hemos obtenido, esta de aquí, para la variable U, la U, que es esta de aquí, para esta variable, esta ecuación de es exactamente una ecuación de Rödinger, en, ecuación de Rödinger para un problema que está afectado por este potencial central más este término científico que también es central. Pues esto que está aquí sería la suma del potencial, la energía potencial del problema, y esto de aquí es la energía cinética del problema, que es escrita como segunda derivada respecto de la variable. Esta es una ecuación de Schrödinger, se llegó a una ecuación que tiene exactamente la forma de la ecuación de Schrödinger para el problema central, y esto lo podemos aplicar ahora al átomo de hidrógeno. Nuestro problema es entonces. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Eh, pues aquí vamos a tener que, que hacerlo con el debido cuidado. Eh, como el método que empleamos, que han empleado ustedes en varias ocasiones en este curso y que empleamos particularmente con el oscilador armónico para resolver la ecuación de Rayleigh era de convencernos. Lo que queremos buscar es una solución de valores propios. No estamos a la casa de la solución general, sino de la, una ecuación de valores propios. Y donde el valor propio que nos interesa es esta energía que está aquí. No lo único, pero en particular esta energía que está aquí. También de hecho... Les interesa el valor de la L. ¿Cuáles son? son los posibles valores de la L? Ya estudiaron ustedes con Ana María ese problema. Resolvieron el problema de cuáles son los posibles valores de la L con un problema de teoría cuántica. Ese lo resolvieron y encontraron que L puede tomar cualquier valor entero desde cero. cero. L puede ser cero, uno, dos, tres, cuatro, etcétera, cualquier entero positivo. Eh... Eso está midiendo, esa L está midiendo el momento angular en unidades de H. La unidad, la, el momento angular es L por H, donde L es el numerito, se asociamos a la L por H. L por H vendría a ser el valor del momento angular. Entonces este término es un término cinético que depende del momento angular. Es presente la fuerza de centrífuga que decíamos. Y esa es la fuerza, la, la, la cinética del movimiento de rotación. Estamos con la ecuación que necesitamos resolver para el caso del hidrógeno. Bueno, vamos. Recording stopped. Recording in progress. Profe está muteado, si sí, el micrófono está desactivado, profe, no sé por qué, pero ya, ya lo activé, ya está bien, ya me oyen otra vez. Y ya se escucha, es que ya. parece que murió... Ya, ya, ya se puede escuchar. Sí, quién sabe qué pasó por aquí, que, que dio guerra a esa cosa, pero ahí estamos ya bien. Este, en lo que tenemos que hacer, decíamos, este, introducir las condiciones de frontera eh, y que las, el, con, y las condiciones de frontera vienen a ser las condiciones en el origen y en el infinito. En el origen es importante... Porque en principio, si la partícula está cerca del núcleo, pues podría acercarse tanto que llegar al origen, pero el origen es un centro atractivo en donde la partícula, la, la carga, la, la, el protón del núcleo, se comería al electrón. El sistema se colapsaría, entonces ya no habría partícula libre, alrededor de protóxido ya sería una sola partícula que se mueve rígidamente. Entonces, tenemos que evitar que eso suceda. Debemos de poner condiciones en el origen tal que eh, la partícula sobreviva a la presencia de la fuerza atractiva enorme que ejerce, que ejerce el origen sobre, de, sobre de ella y... Eh, en el infinito las cosas son más simples, porque tenemos que hacer que la función de onda se anule en el infinito. ¿Por qué? Pues porque la partícula está siendo atraída, por, mantenida por atracción en la cercanía del fotón, eh, y entonces nunca está infinitamente lejos, está atraída por el fotón. Entonces se mueve en una región restringida del espacio eh, que elimina al origen y elimina al infinito. Entonces tenemos que imponer condiciones de frontera tanto en el origen como en el infinito. En este capítulo eh, lo que hicimos fue resolver dos problemas uno tras otro. Primero el del rector rígido y luego el del átomo de hidrógeno. El rotor rígido es el mismo problema, aquí lo tienen ustedes, es un problema de Schrödinger, pero es el potencial colombiano. Es todo. Entonces, es una esfera girando rígidamente, es una molécula esférica que está girando, que está girando con momento angular L, cuya masa reducida es la M, y esta sería la solución de este problema para eh, R a una R fija, R igual a A, es un rotor rígido, se, la partícula se mueve, gira a una distancia fija del origen. Entonces la, la R es, es, queda fija la, y se puede resolver el problema con la tía facilidad, pero se, le, se encuentra cuáles son las condiciones de frontera de este problema, en particular para la, cómo se va a comportar en el origen y... Se fijan las condiciones, esas condiciones directamente acá. En el origen, la función de onda tiene que ser finita. Y, y tiene que ser finita pues, precisamente para que no vaya a haber tragedias de absorción. Entonces, nos vamos otra vez al caso del átomo hidrógeno. Regresamos a él. Es decir, se brindan ustedes todo lo que tiene que ver con el, el rotor rígido, si no les interesa. Si lo leen es mejor, es una buena introducción al átomo de hidrógeno. Es una introducción conveniente, es más simple que el átomo de hidrógeno y es muy parecido, le fija las condiciones en el origen y en el infinito. Y el átomo hidrogenoide sigue más o menos de manera natural. Entonces, lo que hacemos es lo mismito que hicimos anteriormente. Reescribimos la ecuación de Schrödinger para el origen. Qué, cómo, ¿Cómo la escribieron para el origen? Bueno, pues me tengo que subir otra vez hasta allá arriba, está muy lejos. Está muy lejos, entonces no nos conviene porque nos vamos a perder. Es, lo que quiero decir es, esta es la ecuación de, en términos de la U, para la ecuación de Schrödinger reducida... Eliminando los términos que, que resultan ser chiquitos respecto de estos. Vean ese término de acá. Ese término es 1 entre R cuadrada. Si estamos con la R muy chiquitita, entonces 1 entre R cuadrada se hace grandísimo. O sea, ese término es muy grande. Lo que antes, en la ecuación completa, aparecía también un término, el término de potencial, el potencial entre las partículas. Pero el término 1 entre R es mucho más pequeño que 1 entre R cuadrada, cuando R es muy chiquitita. Entonces, el término de potencial que es constante entre R, lo despreciamos frente al término 1 entre R cuadrada. Y luego, en lugar de tener cero aquí tenemos la energía por la función de onda, pero la energía también es una cantidad fija. Mira que esto es uno entre r cuadrada que se está yendo a, al infinito, que está enormemente grande. Entonces, el término de la energía por la u también es chiquitito. Entonces, lo que hice fue eliminar los dos términos pequeños, despreciarlos, y al despreciar los dos términos pequeños, esta es la ecuación que queda. Y diríamos, bueno, esa es la ecuación de Schringer válida, válida exclusivamente, muy cerquitita del origen. Pero vale, de, pero vale para el origen. Entonces, esta nos da la U correcta, muy cerquitita del origen. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer resolver esta ecuación para la U y ver qué nos dice. La solución no es muy, muy complicada. Aquí tenemos una segunda derivada respecto de R, y aquí tenemos una división entre la R cuadrada. Esa segunda derivada de R cuadrada le hace perder a la U, cualquier potencia que sea, le hace perder dos factores. Igual que 1 entre R cuadrada le hace, factor, le hace perder dos factores. Entonces, esta ecuación se va a satisfacer de inmediato con una solución U dada por, por aquí, acá. Por U es igual a una R elevado a S, en donde S es algún numerito copiado que hay que definir. Entonces, ponemos en vez de U, ponemos R elevado a S aquí y aquí, hacemos los, la que va necesaria, y entonces resulta esta ecuación que está aquí, de puros numeritos, todo lo demás se cancela. Entonces, la S que está por aquí y la L que está por acá están relacionados. Esta es una ecuación de segundo grado en S, y entonces la podemos resolver como tal. Las dos raíces de esta ecuación en S son, una es L más 1 y la otra es menos L. Las dos soluciones, las dos raíces de esta ecuación son L más 1 y menos L. Esto significa que si la solución en el origen debería de ser R elevado a L más 1, o R elevado a menos 1, o sea, 1 entre R. Pero 1 entre R obviamente no vale como solución en el orígen, porque 1 entre R se hace infinitamente grande en el orígen. Entonces, la solución menos, menos L no es aplicable, y por tanto la única solución válida es L más 1, o sea, R está elevado a L más 1, como solución de esta ecuación diferencial. U es igual a R elevado a L más 1. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, cerca del origen, U va como una potencia L más 1 de R. El resto de los factores que aparezcan en la solución no deben afectar esta solución en el origen. Porque si lo afectara, dejaría de ser R elevado a L más 1, y no puede ser más que o R elevado a L más 1, o L eh, 1, o L va, R elevado a menos L. Si deja de ser L más 1, significa que es 1 entre R, y 1 entre R explota. Entonces, eso no lo podemos permitir. Entonces, tenemos que permitir, tenemos que garantizar que estamos en L más 1. Y por lo tanto, ninguno de los factores adicionales que aparezcan en la solución podrán modificar ya el factor R elevado a L más 1. Es un factor fijo que podemos poner ya en la solución. Bien, ahora nos vamos al infinito. Si nos vamos al infinito, si nos vamos al infinito, la ecuación diferencial se reduce a lo que está aquí. Porque los términos que, eh, que faltan son el término potencial, que es uno entre R, que cuando R se va al infinito se hace cero, y el otro término, el término cinético, uno entre R cuadrada, que también se hace cero. Entonces, tanto uno entre R como uno entre R cuadrada se anulan cuando la R se va al infinito, y lo que queda de la ecuación diferencial es esto. Entonces, esta es la solución para, para la U, Cercana, suficientemente cercana al infinito, en el límite en que la R tiende a infinito. Pero la solución de esta ecuación diferencial inmediatamente nos cuenta que es una exponencial de, exponencial de la R. Entonces, si ponemos U igual a e elevado a una, una constante beta por R, pues nos encontramos con que en efecto se resuelve la ecuación diferencial con la beta cuadrada igual a este factor Usados Beta cuadrada igual a menos 2Me entre H cuadrada. Entonces, aquí tenemos algo que es realmente interesante. Aquí hay que prestar atención. Si, si queremos que beta sea real, entonces necesitamos que ese signo menos desaparezca. Y ese signo menos desaparece con energías negativas. Tomamos energía negativa... La energía negativa, lo menos de acá, nos da un factor positivo. Y entonces, beta sería la raíz cuadrada de lo que está aquí, más o menos la raíz cuadrada de lo que está ahí. Sí, profe, entonces, disculpe, cómo estamos viendo su pantalla. Y ahora, ahora, ¿por qué no? Pues, ¿Qué estás pasando? ¿Desde cuándo se perdió? Déjenme ver entonces. Creo que desde que se desactivó el micrófono. Ah, desde entonces no lo veía. Pues, entonces, share screen, vamos a ver otra vez. No, que ya apreté ya, yo, ya, ya, ya, espero que no me haga caso, espero que no me haga caso, me equivoqué, al, sin fijarme apreté no debía. Entonces, share, screen, y eh, estamos ya, está ya compartiéndose, está ya ahí el, sí, ya está ahí el libro, ¿sí? ¿Ya sí llegó ya el libro? Está. Bueno, entonces, bueno, pues ya no sé desde cuándo no me han escuchado. Había hablado mucho de los minutos, entonces ahora revisen todo esto. Es álgebra muy sencilla. Son simplificaciones elementales de la ecuación de Renger para tanto para el origen como para el infinito, y una selección apropiada de la solución dentro de las condiciones que hemos establecido. Tanta manera que entonces no, no tenemos... tenemos pero esto es, donde, esto es donde estábamos ahorita al final. Ah, ya, ya se llenó, ya se llenó aquí de, de suicidado. Ay, qué lactoso programa. ¿Cómo viste esas marcas rojas? No sé. Bueno, este, olvídense de las marcas rojas. Estas, este, esta vendría a ser la ecuación diferencial que tenemos. Para el infinito, cuando R se va al infinito, y vemos que la solución sería un exponencial como esto, en donde beta es, eh, está dada por esta ecuación. Es simplemente lo que sucede de sustituir U elevado a beta R, sustituirla en esta ecuación diferencial. Resulta entonces que la beta tiene que tener este valor. llama la atención, que tienen que tener atención en este resultado. Aquí hay dos posibilidades, o la energía es positiva o la energía es negativa. Si decíamos, si, deseamos, si la energía es negativa, entonces esto es positivo, entonces beta cuadrada es un número positivo, todo está bien, y beta es más o menos la raíz cuadrada de este factor con la energía en valor absoluto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es lo que tenemos acá, este valor de beta obtenido de aquí directamente para energía negativa. Para energía positiva, la cosa sería diferente, porque para energía positiva, eso sería una I aquí, y la beta sería la raíz de la cantidad negativa, entonces beta es imaginaria, y si beta es imaginaria, entonces lo que tendríamos sería elevado a I beta, elevado a I beta U, o sea, con esa I aquí, este sería un término que estaría oscilando, sería una oscilación con una frecuencia que tiene que ver con U. Y lo que tendríamos no es una función de onda que ni que está aumentando ni que está disminuyendo, sino es una función de onda que está oscilando. Es una función de onda que no se anula en el infinito, sino que permanece divita con su valor elevado y beta oscilando ahí en el infinito. Entonces, en el caso de energías eh, positivas, Sí, lo que tendríamos sería una función de onda que oscila en el infinito, eso significa, significaría que sería, estaríamos tratando no un problema atómico sino un problema de dispersión en donde el electrón se va al infinito, al infinito y sigue sobreviviendo eh, este, con probabilidad con la misma probabilidad allá lejos que acá cerca porque simplemente está oscilando y la oscilación tiene el valor esperado Aquí se quita que allá en el infinito y consecuentemente se trataría de un problema de dispersión en donde lo que sucede es que lo que hace el núcleo es simplemente desviar al electrón cuando se le acerca y dejarlo que después se vaya, dejarlo, es un electrón libre, es como un, eh, como aquí en el sistema planetario, cuando nos visita un sistema de un, un cuerpo lejano y luego se vuelve a ir, eh, se, que se le escapa al sol, que el sol no, que lo, que, no lo puede capturar. Aquí sería ese si electrones que por la energía positiva que poseen, el sistema no lo puede capturar y no se le escapa como un, una partícula hasta el infinito. Ese no es el problema que nos interesa, el problema que nos interesa es el problema atómico, entonces, el programa atómico que tenemos que resolver aquí es considerando energías negativas. Si la energía es negativa, es positivo y entonces esta beta es, es positivo o negativa y esto sería elevado a más o menos beta R. Pero si tomamos el signo menos, no hay ningún problema. Elevado a menos beta R con beta positivo es un factor que está decayendo en el infinito que es precisamente lo que queríamos. Entonces, tomamos aquí, nos vemos obligados a aceptar que la energía que vamos a tener, les va a interesar, va a ser negativa, porque es lo que corresponde a un sistema atómico. Esa energía atómica va a corresponder entonces a un factor que decae exponencialmente en el infinito. Y hecho todo eso, entonces tenemos ahora que, que como dos factores, para la solución, la U debe tener, la U debe tener el factor Rho elevado a L más 1 para satisfacer las condiciones del origen, L elevado a menos la, sería la, la beta, la, la dos beta que está aquí, la escribí como Rho, es que definir la variable Rho, que es una variable que es la forma adimensional. De la variable R, lo le puse un factor 2 beta. Aquí el 2 es enteramente arbitrario. En muchos libros de texto encontrarán este 2, en muchos otros encontrarán un 1. Las dos cosas son buenas, simplemente es un cambio de variable, de, de, de, de la notación, que, es, que afecta a la forma explícita de escribir las cosas, pero no afecta a ningún resultado. Entonces, con esta forma de llamarle a la Rho, o sea, la R, llamarle así a la escribir el es la Rho. escribimos esta ecuación en términos de la Rho, la Rho es esta variable, la beta es la variable, el parámetro que vamos a encontrar. Y resulta ser que nos queda la ecuación de Schroeder escrita en esta forma, en donde el parámetro que aparece aquí, beta, es decir, beta a cero que aparece aquí, es un parámetro que tiene... Dimensiones, que está perfectamente bien definido, al hacerlo ustedes van a darse cuenta de que en efecto la A0 que aparece aquí está por esto, por este valor H cuadrado M en cuadrado. Esto es el resultado de hacer las sustituciones inmediatas sin ningún problema, de tal manera que en esto no hay absolutamente ninguna dificultad. Lo deben de hacer con los ojos cerrados, bien necesito, llegar entonces a esta ecuación. Y esta es la ecuación que nos interesa resolver, en donde tenemos que garantizar que la u tiene el factor, eh, bueno, que la u le anteceden los factores rho elevado a l más 1, la rho es esta r la que está acá, por l elevado a menos rho sobre 2, que es aparece el 2 aquí, por la forma en que definí esto, era, era beta r originalmente, ahora es 2 beta r, entonces aparece un 2 automáticamente y está multiplicado por lo que se requiera para que la U sea solución de esta ecuación diferencial. Entonces, sustituimos esto en esta ecuación diferencial, fíjense bien, sustituimos esto en esta ecuación diferencial con lo que estamos imponiendo esta condición en el origen y esta condición en el infinito y la Q debe ser tal que no altera ni esta condición de origen ni esta condición en infinito. Son dos condiciones que hay que imponerle a la Q. Y la Q es solución, al sustituir aquí se, se resuelve el asunto, se simplifica y la Q resulta dada por esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial se convierte en esta expresada para, para esta Q que está aquí en vez de la O. Bien, pues ya tenemos aquí el problema del átomo hidrógeno ya ahora ya es su último paso esta es la solución que nos interesa la que debemos encontrar la solución de este paso diferencial eh, va a ser la solución del átomo hidrógeno esta ecuación diferencial está muy complicada eh, eh, pues este hay, hay que tratarla con cariñito eh, buscándole en su cuaderno de funciones especiales de la física, a qué se parece esta ecuación potencial, cómo le pueden, le pueden hacer. Y finalmente, eh, con un poquito de eh, esfuerzo, pero sin mayor dificultad, ustedes pueden, algo de eso se les explica en la prensa matemática como con más o menos detalle. Y... Entonces, se encuentra que la solución de esta ecuación diferencial, eh, de acuerdo con, lo, con lo que, eh, las ecuaciones diferenciales que están en el pensamiento matemático 4, al final del libro, encontrarán que la ecuación diferencial que está aquí es eh, la ecuación de Laguerre. La, la ecuación de Laguerre, consecuentemente, se resuelve con los polinomios de Laguerre. Bueno, pues ni modo. Tenemos que están los polinomios de Laguerre, y los polinomios de Laguerre tienen esa forma que está aquí. Esta es la solución. Pero tenemos ya los polinomios de Laguerre, y en donde los parámetros de la teoría son los que están aquí escritos, no hay ninguna variable. Pero para que la solución sea un polinomio de Laguerre y no una función continua, que. Eh, no cumple con las condiciones de frontera eh, eh, asignadas, para evitar eso se requiere que los parámetros que aparecen en la ecuación de la guerra que son aquí, lo ven ustedes, uno es eh, eh, este de acá que está aquí, este parámetro que aparece aquí es su número, es un parámetro de la ecuación de la guerra este es un parámetro que es este en la ecuación de Laguerre, eso se le, se le pone como K. Eso se pone en lugar de todo ese número que está aquí, toda esa cosa complicada que está aquí. Se pone una K, es lo que aparece. Y también aquí, en vez de 2L más 1, aparece también un parámetro. Entonces, la ecuación de Laguerre contiene dos parámetros, dos numeritos. Este de acá y este de acá. Entonces, las soluciones de la ecuación de Laguerre llevan dos índices. Acá está un índice. Un índice es la K que está por ahí y el otro es la 2L más 1. Los dos parámetros que hay aquí, 1 y 2L de aquí, pues este es 2L. Es un poquito diferente. Es la diferencia entre este y esta es la unidad. Escucharon los matemáticos. Así definen las cosas. Aquí le ponen como 2L más 1, es el parámetro de la ecuación. Y aquí este de acá la ponen como K, el otro es el parámetro de la ecuación. Entonces la solución... Depende tanto de la K como de 2L más 1. Son los dos parámetros y son los polinomios de la ver que dependen de esos dos parámetros. Que dependen de esos dos parámetros. Pero se requiere para que las soluciones sean polinomiales, también se requiere la única forma en que esas soluciones son, sean polinomiales es que el parámetro que está ahí, el de la esta cosa que llenamos acá, tenga eh, una forma como la que estoy aquí indicando. Tiene que tener esta forma, en donde esta, esta forma que está acá, esta debe ser una M entera, esta debe ser la K más la L más uno. Ese es, es simplemente lo mismo que ya tenemos hace rato. Nada más que ahora lo que estoy haciendo es eh, recibiendo las cosas en esta forma, y el escrito en esta forma, esto de acá, tiene que ser un número entero para que la solución sea polinomial. Y entonces nos encontramos con que, pues ya, con, ya, ya me perdí, sí sí. No, Aquí nos encontramos con que tenemos este entero, este entero acá, y tenemos la L por otro lado. Entonces tenemos que la ecuación va a depender de dos dos números enteros la L por un lado y la N entonces a partir de la relación que tenemos aquí queda claro que la L puede ser menor o igual que la N menos 1 eso de aquí Esta es K más 1 K más L más 1 igual a N entonces aquí separando resultaría la única posibilidad considerando que K puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera L puede ser 0, 1, 2, 3, etc. considerando eso, se obtiene que la L es una variable que está comprendida entre, bueno, que es menor o igual que N 1. Bueno, esto lo pueden poner aquí como N mayor o igual que L más 1 o L menor o igual que N 1. Esto es muy importante, esa relación, porque L es el momento angular. Y n es la solución de para la energía, el número cuántico principal, el número cuántico que determina la energía. Entonces, el valor de la energía menos 1 determina los posibles valores de L. L puede tener todos los valores de 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a n menos uno. El angular del problema queda limitado por la energía. No, no puede llegar más allá que el n-1. Y bueno, ya despejando de todo lo anterior, ya es un palmito que ustedes pueden resolver que todo lo anterior, en cuenta que son los valores de la energía. Esa es la pregunta de energía famosa con la n cuadrada aquí, n igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, para eh, los valores de la energía, es la que Bohr obtuvo, es exactamente la que obtuvo Bohr. Y después todo el mundo ha recuperado esta camurita, son los para el átomo de hidrógeno. Bueno, ya llegamos aquí a, la, a las 12, ya terminamos, y con eso ya vimos cómo se puede llegar a la solución de la camurita. En la próxima clase veremos con más detalle qué significa todo lo que se hizo. Hoy me preocupé solo por cómo procedemos a lo largo de, de, de la ecuación de Schrödinger ¿Cómo procedemos para llegar a la solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de Creo que lo hayan entendido todo esto. Esto ya lo han visto de una forma u otra, seguramente sin detalle alguno, pero esto que estamos viendo es precisamente la teoría de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Esta fue la forma en que me la, me la construyó, como lo pudo tener, y la que finalmente logró recuperar el mismo espectro de energía que había obtenido Bohr, con una diferencia enorme. Bohr obtiene su este resultado para un modelo muy específico, propio del átomo hidrógeno. Schrödinger obtiene su energía a partir de una teoría general y que aplica al átomo hidrógeno. Y resuelve eh, el problema completo de un con de y recupera los viejos resultados conocidos, mostrando que la ecuación de Schreiner es la correcta. De hecho, ese fue el gran triunfo de Reimer, el gran triunfo inicial, el hecho de que pudo recuperar precisamente los agregadores del Hamiltoniano ya conocidos previamente. Bueno, los dejo aquí todo. Se echan una duda de tres segundos. Yo se pudiera tratar de contestar si la tienen por ahí. ¿Cuántas clientes tenemos ahora por aquí en el? ¿en ¿Cuántos estudiantes presentes? Pues nos ¿Tenemos? quedamos con cinco, doctor. ¿Y no, subieron, no pasó más de ahí? ¿Nunca pasó de cinco? Sí, llegamos a tener más o menos los de siempre: ah, once. Ah, ahorita ya nos quedamos con. ¿Y luego qué? ¿Se aburren? ¿Se cansan? ¿O tienen otras clases? ¿O qué será? ¿Qué saben? No sé, qué? habría que, no, no, no me han comentado nada al respecto. Doctor. ¿Y usted no les ha preguntado por qué se van? Bah, no, no, pero bueno, sí saber? Creo que sería, bueno. Lo que van a contestar es que están muy ocupados, en fin, créales, sí. créales, créales. Bueno, supongo que sí están ocupados, tienen que hacer, sí tienen que hacer. Bueno, pues, si no hay más por aquí, nos veremos la semana entrante y que todo vaya Recording bien. Recording stopped. Bueno, les sí les doctor, muchas tardar. gracias. Ya, gracias, gracias a ustedes. Yo voy a, a cerrar aquí y a, este, ¿qué dice? Stop, stop, sí. Bueno, ahora sí ya, ¿li? Ok. Hasta sí, luego. Sí, doctor. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.